Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Gaby Koryova y soy una chica cubana viviendo en Ucrania. Como están mirando, en el video de hoy vamos a hacer unas uñas de ultratumba. Conmemorando que estamos en octubre, el mes de, de Halloween, de los muertos y de todo lo sobrenatural. Entonces aquí les estoy mostrando, la placa es de la marca PQ, es una, una marca china creo, la puedes encontrar en Aliexpress, si quieren me dejan en los comentarios y les dejo el, el link, tiene bonitos diseños, aquí estoy enseñando todos los colores que vamos a utilizar para que el diseño sea mucho más ameno. En el tiempo este que estamos mirando eh, todos los esmaltes que vamos a utilizar, les digo que por favor se suscriban al canal, me den un me gusta si realmente les gustó el diseño y nada, que se suscriban y le den a la campanita para que se enteren de esto y de todos los videos. Entonces aquí comencé aplicando un tono gris lo voy a aplicar en todas mis uñas excepto en la uña del, del anillo porque ahí voy a aplicar blanco una vez que apliqué la primera capa y que la dejé secar pues entonces comienzo a aplicar la segunda capa para que el color quede pues mucho más intenso a mí la verdad es que las uñas me gustan bien, bien fuertes. Aquí ya me puse a ver qué diseños quería escoger y entonces al final voy a estar haciendo una muñequita voodoo de esas de las que cogemos para hacer amarras y demás. Esa me la voy a poner en el, en el dedo meñique Aquí ya la estampé y luego solo voy a tener que, que ponerle los colores adentro Para hacer como, una, como un sticker Aquí estoy utilizando un, un monstruo de, de ultratumba Una carabela Y si algo no puede faltar en Halloween son las tumbas. Entonces, aquí estampé un, un cementerio. De rojo el corazón y las manitas en blanco. El corazón siempre es rojo. Yo no sé ustedes, pero por lo menos en mi país normalmente estas muñequitas se hacen como que de, de saquito. Así que por eso escogí este color, que me recordaba un tanto los, los saquitos de las muñequitas vudú. Para el mostrico este, que es como una especie de carabela, pues la verdad es que me acordé bastante del de Hotel Transilvania de la, la momia y pues por eso le quise poner los ojos así como en, en verde, verde potente y aquí sí, este sí me tomó mi tiempo porque tenía muchos muchos muchos detallitos pequeños pero nada, la verdad es que uno se divierte con esto del, del eh, reverse stamping porque creas tus propias calcomanías Mm, decir que esto de aquí que me ven pintando Al final me lo estampé Junto con la muñequita voodoo En el dedo pequeño Bueno, díganme ustedes en los comentarios si donde ustedes están en este momento van a celebrar Halloween o lo que celebran es Día de los Muertos o no sé, la celebración que se les ocurra. Ya aquí estoy terminando poniendo carmelita para eh, simular la tierra y ahora solo tienen que esperar aproximadamente 5 minutos para que se vaya secando. En ese tiempo voy a poner un poco de brillo en mis uñas para devolverle el sticky, para devolverle la pegajosidad y que cuando vaya a estampar pues lo haga sin ningún problema. Aquí como ven cuando se les quede un poquitico despegado el, el diseño, pues yo he visto otras chicas que lo hacen con herramientas, pero a mí la verdad es que lo mejor que me funciona es así, <risa> hacerlo con el con el dedo. Aquí ya ven los tres primeros diseños y ya después voy a, voy a estar utilizando pues una luna llena muy de Halloween también, todo lo que sea hombres lobos, vampiros esta la voy a estar rellenando la luna como decimos en cuba la luna es un gran queso bueno es algo así pero con, con ritmo y la voy a estar rellenando entonces de, de dorado y en el dedito corto lo que me voy a estar poniendo es una telaraña también muy de halloween con un, un gato y la luna que es preciosa Chicos, aquí lo que estuve haciendo fue poniendo una, un poquitico de, de luz en el diseño. Y nada, aquí estampo y ya van viendo cómo van cómo quedó. Al final solo le pongo brillo liso para que resalte. Entonces ahora dentro de pocos segundos vamos a ver el resultado final de las uñas de Ultratumba. Conmemorativas a, a Halloween. Mmm... Pues sí, este es el resultado, espero que les haya gustado, en realidad yo me divierto muchísimo con los sellitos de uñas porque puedes crear tus propios stickers. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal, le den me gusta una vez más, si realmente les gusta, le den a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Y luego de haberme masajeado los deditos, pues para acá, para acá.